¡Muy buenas vengadores! Ya sabemos la resolución de la CMA ha bloqueado la compra de Activision Blizzard. Ya lo sabemos, es increíble lo que ha ocurrido hoy, no nos no lo esperábamos. Tampoco es, es una batalla perdida, evidentemente, pero la guerra, la llamada al honor <ríe> Call of Duty. Eh, bueno, La preocupación solo estaba centrada al principio en los juegos de la nube pero de la mayoría de los competidores, habían firmado acuerdos totalmente inexplicable Esta decisión mire por donde la mire. También Bobby Kotick, el CEO de Activision, no, Lulu Chen, que dice, no ¿quién es esa Lulu Chen, para decir nada en nombre de, de Activision Blizzard? Oye, es la directiva de, eso no es nada, que salga el CEO. Vale, bueno, pues aquí sale el CEO, el asqueroso de Bobby Kotick, que dice, junto con Microsoft, podemos impugnar e impugnaremos esta decisión, y ya hemos comenzado el trabajo para apelar en, ante el Tribunal de Apelaciones y Competencias del Reino Unido. El Reino Unido que no debería hacerle tantos favores a una marca que le tiene que pagar 4, 9 millones de libras a varios usuarios por, por problemas graves. La CME ha bloqueado el acuerdo de Microsoft para adquirir eh, y Brad Smith, el el presidente o vicepresidente Brad Smith dice, ya hemos firmado contratos para hacer que los populares juegos de Activision Blizzard estén disponibles en 150 millones de dispositivos más, y seguiremos comprometidos a reforzar estos acuerdos a través de soluciones regulatorias Microsoft ya prepara la operación, por supuesto ¿Cómo se lo toma 3 de Juego? Bueno, 3 de Juego aquí he visto que hace 7 horas se ha publicado algo que está muy bien, que se recuerde, porque es el mismo efecto llamada a la banca rota que se produjo cuando cuando la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Es decir, Bobby Kotick no se quería alargar. Esto hay que contarlo porque si no la gente no, lo, no, no se acuerda. Esto es un culebrón, ¿no? Bobby Kotick no se quería alargar. Decía que él iba a solucionar los problemas que atenazan esta gran compañía desde hace más de 26 años por lo tanto o sea, hace más de 20 años perdón y entonces el tío que no se iba claro, qué es lo que pasó que se fueron todos los accionistas y cayó en picado y ese fue el momento en el que dijo eh, Microsoft oye, vamos a adelantar esto de la compra porque si no, es que cuando lleguemos no va a haber nada no, no va a haber compañía entonces se mete en la compra, en una de las mayores compras, como sabéis, de, de la industria de los videojuegos. Una gran adquisición, pero también una gran decisión de tomar las riendas de, un, de una compañía con graves problemas, de los que, por cierto, nadie se quería hacer cargo. Sony, la que menos. Sony no quería ningún tipo de acuerdo, no quería comprar, ni participar, ni, ni tener nada. Su única obsesión durante todo este tiempo y a lo largo del tiempo venidero será, como siempre hemos dicho, la de bloquear y bloquear y impedir la compra de Activision Blizzard. Pues ya se hunde Activision Blizzard en bolsa después de que Reino Unido haya bloqueado la compra de Microsoft. Y esto viene de la prensa mamporrera de los niños hámster con sus peinaditos y sus pequeñas ratas, eh, patas flotantes. Toca juicio. Obviamente toca juicio. Eso no hace falta ni que... Eh, la CMA ha bloqueado el acuerdo de la compañía ya está preparando la apelación contra la CMA, menudo giro. Y bueno, pero claro, ahora un giro también bastante posible, si no con la CMA, con la FTC, FTC. Pero bueno, al final ha surgido así. Y si luego con la FTC también tienen que volver a hacer esto. Yo veo a mucha gente eh, muy contenta con que esto pase. Que digo yo. ¿Por qué? no está beneficiando, ahora mismo no está beneficiando a nadie y de hacerse realidad eh, ni, ni Xbox ni PlayStation van a tener lo que quieren, así que ¿en qué, ¿en qué están ganando? luego los trabajadores siguen en la misma situación que hace cuatro años en las mismas condiciones y en el mismo ambiente de trabajo y en la misma cultura de fraternidad de Bobby Kotick Bien, el, el Level Up, como no, el Reino Unido bloquea la compra de Activision, Microsoft pone a, a Neil, eh, no me acuerdo cómo se llama el actor, ya tienes boleto, papito hermoso, no sabes qué... Fíjate tú, la prensa seria poniendo un meme, es que, y, y ya está, pones un meme. <ríe> Échale los... es que de, de verdad, son patéticos. Duro revés para Microsoft, 3D Juegos, estos eran los de Level Up, de juego duro revés para Microsoft en Reino Unido ACMA bloquea la compra de Activision Blizzard por 69.000 millones son 70.000 millones pero bueno, da igual eh, luego aquí en The Verge por ejemplo nos dice que la adquisición de Activision Blizzard de Microsoft eh, bloqueada por los reguladores de Reino Unido el acuerdo de 68,7 millones de dólares de Microsoft se topa con un obstáculo importante para las preocupaciones sobre la nube Aquí dice, viene a decir que después de meses de analizar 3 millones de documentos de Microsoft y Activision y más de 2100 correos electrónicos del público, la CMA ha concluido que el acuerdo podría alterar el futuro del mercado de juegos en la nube de rápido crecimiento, lo que lleva a una menor innovación y menos opciones para los jugadores del Reino Unido en los próximos años. Estamos Todo el mundo está mirando ahora mismo Reino Unido como diciendo, ¿pero tú qué coño haces? O sea, ¿te pegó una colleja o qué te pasa a ti, maldito inglés lechoso? El otro día estaba llorando pidiendo a, a, a, al, al ministro de, de, de... No sé cómo se llama, el, de, del defensor del pueblo que tienen allí y tuvieron una demanda con Sony que le, Sony le tuvo que abonar unos 9 millones de... 9, no sé cuánto era, a, a 9 millones de libras por ahí a, a muchos usuarios que habían denunciado a Sony bueno, pues eh, Microsoft tiene una posición sólida en los servicios de los juegos de la nube y la evidencia disponible para la CMA mostró que Microsoft encontraría comercialmente beneficioso hacer que los juegos de activistas sean exclusivos de su propio servicio de juegos en la nube, dice la CMA la CMA está en fin o sea, amigos vamos a ir acabando Vamos a ir eh, terminando, porque aquí ya no hay más que rascar. Esto es solamente el principio de un nuevo capítulo. Mira, Level Up, el Reino Unido bloquea la adquisición. Y están contentos. Ponen al Joker ahí riéndose, eh, bailando ahí en las escaleras. Esto es el nivel de, de, de la prensa. Luego dice que... Y Playmaníaco, hombre, Playmaníaco. ¿Por qué han bloqueado a la Mío, y está como recién levantado. Está. Microsoft se prepara para cerrar el acuerdo de Activision Blizzard King. Entre tanto Rich de la FTC, se dice que Microsoft se está preparado para completar la gran adquisición para que Activision Blizzard King sea una oficialmente de la familia de Xbox. Bueno, esto va a tener que esperar a que. La única manera de que Microsoft compre Activision Blizzard es con, con abogados, evidentemente, sí. Sí, no, si sí, esto si sí, la FTC tenía que dar una también su, su visto bueno o no de la compra, pues aquí lo que no estamos viendo es realmente el problema para con los trabajadores de Activision Blizzard, los que hacen los juegos, los que el día de mañana se van a ver en la calle, literalmente en la calle. Esto no le importa a Sony y por lo visto tampoco le importa a, a los amantes de Call of Duty, no serán tan amantes de Call of Duty, serán más bien amantes de de pegar tiros y porros y ya está, como en el Fortnite, que es algo único que juegan, siento decirlo, pero es la verdad, y, y ya está, necesitamos una película de todo esto, como dice, es muy raro, la verdad es que eh, desde las asquerosidades de Sony, eh, pasando por las tonterías de la CMA y la FTC, la prensa corrupta y toda la lucha para llevar a cabo la adquisición de Activision aquí. Así que solamente podemos esperar a la siguiente, el siguiente movimiento. Espero que os haya sido eh, aclaratorio, ¿no? Todo lo que es bien resumido, ¿no? Esto es lo que ha pasado y ahora, eh, después de saber todo esto, eh, bueno, si no os habéis suscrito, ya os suscribís, le dais a la campanilla, todo el tema. Ahora vamos a pasar al, al otro lado. ¿Qué es lo que pasa si Activision Blizzard finalmente no es comprada por Microsoft? Ya lo estáis viendo, en Reino Unido ha caído en bolsa. Esa es el primer, la primera pincelada que ocurre siempre, que, que una mala noticia de no adquisición por parte de Microsoft siempre le pasa a, a la bolsa de a la bolsa de valores y ya sabéis. Cada vez que ellos dice, sueltan alguna mierda o prohíben o vuelven a hacer de esto, más difícil Consiguen que Activision caiga. y Activision ya está muy tocada. Activision está sobreviviendo gracias a que la gente que confía en ella espera a que sea comprada por Microsoft. Todo el mundo espera realmente que sea comprada por Activision, por por Xbox. Solamente tres Apple que debería meterse la lengua en el culo porque ya le salvó el culo Microsoft a golpe de talonario. Si no, no estuvieran aquí, no existiría ni la Apple. O sea, de verdad, qué poco se acuerda de, de las cosas que han hecho por uno, ¿no? Google está cabreadísima con, con Microsoft porque, en fin, eh, la inteligencia artificial, ya sabemos. Eh, ya Microsoft es mucho mejor buscador que Google. Lo siento, es así, tienen de pero como no lo admiten y están pues se pelea por cierto también están peleados Elon Musk y Microsoft y también hemos visto de Xbox por eso no podemos compartir eh, vídeos de todas maneras yo os preguntaría sobre, lo, sobre el tema de Activision Blizzard ¿Qué es lo que pensáis que va a pasar eh, a raíz del juicio habrá otro juicio también pero con la FTC y segundo ya para terminar Obviamente nadie está ganando en esto, ahora mismo nadie está ganando dinero, eh, ni nada. O sea, realmente nadie está ganando nada en este mismo instante. Así que, ¿ustedes qué creéis que debería de ser el comportamiento que tenga a raíz de ahora eh, Microsoft para con Xbox, perdón, Xbox y Microsoft para con Sony? ¿Cómo deberían de tratar a Sony a raíz de ahora? ¿Deberían de seguir consintiendo sus mamarrachadas y sus golpes de talonario que también pueden hacer eh, los de los de Microsoft? Ese es el juego al que pretende llevarnos toda la vida. Bueno, no sé, lo dejo ahí como, como resumen, un poco una reflexión y espero veros en el próximo programa en Toxic Game Channel. Con ustedes, ToxGamer.